Hola, mi nombre es Anabel y pertenezco al primer ciclo de educación infantil de Asesur Sevilla. Yo también voy a aportar mi pequeño barrito de arena para llevar estos días más a menos Y hemos diseñado diferentes actividades para los niños pequeños, sobre todo, pues para que eh, durante estos días estén como más entretenidos y los haga más llevadero. Eh, para ello necesitaremos folios de colores, folios de color blanco, dos pequeños dados y diferentes colores. Con los folios, principalmente, realizaremos dos montoncitos, una blanco, en los cuales comenzaremos a escribir formas, por ejemplo, las estrellas y los nombres para que no hayan equivocación. Sol, y el sol por detrás. Y con los colores, pues, realizaremos también diversas tarjetas y lo ideal sería que lo eh, hiciéramos de diferentes colores repetidos para que tengamos una gran variedad. Por lo tanto, vamos a explicar la, la actividad. Cogemos pues dos dados, como hemos dicho anteriormente, uno responde a los colores y otro responde a las formas que tenemos en la cajetita. Comenzamos a tirar un dado y tiramos otro dados. Dos y cuatro. Contamos uno y dos. Estrellas. Pues serían dos estrellas de color uno, dos, tres y cuatro de color amarillo. Pues pintamos. Una y dos estrellas de color amarillo. Lo ideal sería que de vez en cuando barajáramos la, las diferentes tarjetas para evitar que vuelvan a salir formas repetidas. Y al igual haremos con los diferentes colores. Una vez que ya lo hemos barajado volvemos a tirar. Seis y uno. Cuadrado, uno, un cuadradito de color. Uno, dos. 3, 4, 5 y 6 del color rojo. Pues como mi color rojo y comienzo a pintar por todo mi folio 6 cuadraditos de color rojo. Lo ideal sería que estas actividades lo hicieran los niños acompañados de los papás, los mamás, los abuelos, las abuelas, todo aquel miembro que viva en la casa con él, de forma que tengamos una gran variedad de dibujos, al cual más bonito de ellos. Creo que es una actividad divertida con la cual podemos pasar un buen rato porque yo también me quedo en casa.